Hola, mi nombre es Ana Vic de CEDIE Campus Guadalajara. El día de hoy te voy a explicar cómo descargar esta aplicación que se llama Respondus 4.0 que te va a ayudar a administrar tus exámenes de una forma muy eficiente. ¿Alguna vez has imaginado poder subir tus exámenes desde Word? O por ejemplo, ¿alguna vez has fantaseado con la idea de subir una vez tu examen y que se publique en varios de tus grupos de Canvas? Bueno, estas dos cosas las vamos a poder lograr con Respondus 4.0. Este es el primer video que es cómo descargar el programa. Una cosa que debes tomar en cuenta es que este programa actualmente solamente existe para sistema Windows. Así que si tienes algún otro sistema, tendrás que esperar a que la versión oficial salga en la plataforma de Respondus 4.0. Bienvenidas y bienvenidos. Puedes entrar a la página de web.respondus.com-support-download-respondus40, Diagonal, como lo ves en pantalla. Y dentro de la página vamos a dar clic en Descargar. O desde mi espacio, en la opción de búsqueda, puedes escribir software en Convenio. Escoge la opción Descargar Software Institucional. Da clic en Software. Y busca Respondus. El que se utiliza para desarrollar exámenes es Respondus 4. Y daremos clic en Pedir ahora. Daremos clic ahora en Procesar pedido. Daremos clic hasta abajo en Aceptar. Después en Continuar. Vamos a esperar nuestro correo con confirmación. En el correo dice que ya está listo para utilizar en el menú de mis pedidos. Vamos a regresar a los pedidos. Y listo, tenemos aquí la descarga. Vamos a abrir el programa. Recuerda contactar al C10 si te hace falta la licencia. Esta es nuestra página de inicio de nuestro programa de Respondus 4.0. Y lo primerito que vamos a hacer es cambiar la personalidad para que podamos utilizarlo para Canvas. Entonces vamos a buscar el que dice Canvas y le vamos a poner aceptar. Probablemente se cierre el programa, solo basta con volverlo a abrir y ahora sí ya está en Canvas. Ahora ya lo sabes, Respondus Lockdown Browser es el programa que tus alumnos descargan para que no puedan cambiar entre aplicaciones mientras contestan un examen. Pero el programa Respondus 4.0 es el programa que te ayuda a administrar tus exámenes eficientemente. Si tienes más dudas, contáctanos en CDE. Nos vemos.